...más de 30 años, o casi 30 años eh, de lucha... ...para que las vías estén soterradas... ...en el 2006, en el boletín oficial de la región de Murcia... ...ya salió publicado que las vías iban a estar soterradas... ...y no solamente no soterran las vías... ...para los trenes de cercanías media distancia y larga distancia... ...sino que ahora, con la excusa del AVE... ...trae el AVE en superficie, 25.000 voltios... En las catenarias, junto a viviendas, comercios, colegios, institutos. El tren, el corredor del Mediterráneo, que puede alcanzar hasta una longitud de 750 metros, con mercancías también peligrosas. Y Murcia dividida en dos. Y Murcia partida, Murcia dividida en dos. Llegará el 2019, y si esto nada lo remedia... ...pues celebraremos el trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín... ...con una Murcia partida por un muro... ...que en varios kilómetros, la única forma de cruzar... ...la única forma de ir al otro lado de la ciudad... ...sería subiendo esta pasarela, esta pasarela Ballesta... ...como ya se conoce, aquí en Murcia... ...con el nombre del alcalde... ...también conocido como alcalde del Muro... Y sería la única forma de cruzar al otro lado, la única manera. Habrá gente que tendría que caminar pues, por estas calles, inhóspitas, en torno al muro, varios kilómetros. Evidentemente, cuando llegue esos días, si llegan, sin presencia de la policía, la policía está aquí para, para vigilar a la gente, como si la gente hiciera algo malo, ...hay que recordar que el día de Nochevieja... ...no estaban aquí, eh... ...y se estaban tirando incluso petardos... ...en la, en la vía, los zagales y, la, y las zagalas... ...y no había problema alguno... ...el día que jugó el Barcelona a la Copa del Rey... ...en la nueva condomina con el Real Murcia... ...tampoco había presencia policial... ...y tampoco había problema alguno... ...es decir, que está demostrado que no... ...que aquí la gente lleva 237 días... ...237 días... ...protestando pacíficamente, creativamente... ...porque no quieren muro, no quieren pasarela... ...tú imagínate subir, aquí por ejemplo ahora... ...Agustín desde Sevilla, ¿no?... ...pues él que está en Sevilla, allí en el, en el valle del Guadalquivir... ...también sabe el calorazo que hace... ...y se puede imaginar mejor que, que otras personas... ...que, que no habéis venido a Murcia... ...o que no habéis pasado por ciudades tan calurosas ...como Sevilla, como Murcia en verano... ...y subir esta pasarela metálica... ...a 40, 45 grados en verano... ...o sea, si en verano tú imagínate... ...vas buscando la sombra... ...por donde puedes... ...te metes a veces en los comercios... ...nada más que por... ...estar con un aire acondicionado... ...un par de minutos... ¿eh? ...aquí la gente entra... ...para... Pff, ...ni siquiera para mirar... ...ni siquiera para mirar... ...sino que entra para... ...para refrescarse un rato... ¿eh? ...en lugar de esperar el, el autobús en la calle... entra a, a un centro comercial... ...o a una tienda... ...y, y cuando ya queda poco... ...salen... ...pues tú imagínate... ...tener que subir estas escaleras... ...hacia este lado... ...luego hacia el otro lado... ...cruzar la pasarela y luego bajarlas... ...es una salvajada... ...es una salvajada... ...y aquí, en Murcia, el día de hoy... ...ni clásico... ...ni puñetas... ...la gente en la calle, como todos los días... ...aquí el clásico... ...es el muro que nos están poniendo... ...que están construyendo todos los días... ...y lo también clásico es la gente... La gente que está en las vías cada día, como siempre, a este lado, ahí los tenemos. Las gentes, a este otro lado, los agentes, en medio, mi hermanico. A este lado tenemos la pasarela y a veces me preguntáis que dónde se pueden adquirir material de pues, para colaborar con... ...con toda esta lucha, ¿no?... ...y aquí... ...si venís por la noche... ...tenéis... ...ahora hay gorras... ...chapas... ...CDs... ...eh... ...que hace frío, dice... ...dice Loli... ...y sí, un fresquito, aquí en Murcia... ...sí, sí, en Murcia hace por las noches... ¿eh? ...y por la noche... ...totalmente más de una hora aquí eh pues es que a veces me preguntan que dónde se consigue todo esto digo pues voy a mostrarlo voy a mostrarlo lo que pasa es que la, la gente que lo pregunta también a veces es gente de es gente de Barcelona y por ahí entonces a ver cómo lo hacemos para llegar allí ¿eh? claro que quieren gente de fuera quieren porque ...camiseta, gorra, chapa y todo... ...porque ya sé que pasa que esto ya se ha convertido... En un, ...en un símbolo de la dignidad... ...entonces el llevarlo puesto... ...claro, entonces la gente quiere... ...quiere saberlo, mira... mira ¿eh? ...ahora reciente tenemos la gorra... ...preguntan cuánto vale la gorra... ...cuatro euros Eva... ...pues tenemos que ver... ...tenemos que ver la forma de, de, de, de poder llevar esto fuera... ...porque la gente fuera... ...y siente, gente impotencia, ¿sabes? Como diciendo... ...pues si quiero ayudar, si, si además me representa esa lucha... ...porque además los murcianos han migrado mucho... ...y, hay fam y tienen familia en muchas partes... ...entonces hay mucha hay mucha gente que ahora... ...el apellido de mi padre... ...no, el apellido, sí, el apellido de mi padre Moral... ...por parte de mi abuela, ascendencia catalana, Moral... ...pues aquí hay una periscopera que es Marta, Marta Moral... Uh -huh. ¿Mi padre es García Moral? Mi padre García Moral García Mor de cuentas sonosas no Siempre García García Pero lo de Moral nunca lo... Pues habrá que ir pensando sí, yo, yo, segundo, ¿Eh? ¿Eh? Pues... El apellido, el apellido, fan, el apellido fan, casi todos Bueno, pues aquí está comentando: mira, aquí está comentando Eva que mandó una, una chapa de soterramiento a gente de Barcelona. ¿Eh? A mí también, me, o sea, a Eva le mandaron chapas de allí y dijo esto para, que, para que, la, que la regale. Y me regalaron a mí una. Y hay más gente, yo también he regalado camisetas y chapas a gente de allí que, que más que nada porque vinieron de Barcelona. Vinieron de Barcelona ¿eh? y, se, y se la llevaron, ¿no? A menillas varias personas. Pero hay más gente que quiere, porque usted se está convirtiendo en un símbolo, ¿eh? Y la bandera. Bueno, yo, las mías han desaparecido. Una se la llevaron para Barcelona y la otra por aquí. Se la han mucho para Barcelona. Pues sí, sí. De hecho, hay en balcones de Barcelona también hay. No al muro de Murcia. Mira, aquí están diciendo que quieren camisetas, quieren. Dice, lo mejor que tenéis son las redes, os apoyamos. Están comentando, ¿no? Mira, mira aquí, lo mejor que sí, tenéis... Son las redes, os oh, apoyamos, sí, es verdad. ¿Eh? Sí, es verdad. Pues vamos a tener que pensar cómo, cómo hacer esto, ¿eh? Para que la gente tenga. ¿Sí? ¿Sí? Vale, Pues pues ahora voy a comentarlo. Voy a comentarlo, venga. ...más ah, para allá... ...buena luz ...venga hasta ahora... ...comentan aquí que si se une... ...buenas noches... noches... ...¿qué? ...buenas más... ...venci, por aquí... ...no, no, es que ya estoy muy vista... ...ya está muy vista. ...venga, Carmen. ...237 noches... ...están comentando por aquí... ...que si en Barcelona, por ejemplo... ...se junta mucha gente... ...porque se hace un paquete... Y, ...y se envía para allá... ¿eh? yo también puedo ver cómo llevar... ...cómo hacer que llegue allí... ...incluso un día podría ir yo para Barcelona... Y, ...y llevar y nos vemos por ejemplo en Plaza Cataluña... ...a Madrid quiero ir el día 12... ...día 12, sábado 12, sí... ...el sábado 12 quiero ir a Madrid... bueno ...buenas, maricarme... ...entonces si alguien de Madrid quiere camisetas... ...chapas, gorra, lo que fuera, que me lo diga... ...y yo lo puedo llevar para allá... ...hice una web de venta directa... ...comentan por aquí... ...como idea... Inma que se acaba de incorporar... Inma ayer creo que no estabas, eh... ...creo que no estabas... ...se te echa mucho de menos cuando no, cuando no estás por aquí... ...Gabri... ...Eva, Consuelo, Mariluz... ...que ahora ya con su nombre y apellido... ahí ...Mariluz Orozco, hay que seguirla, eh... ...que retransmite bastante también en Twitter... ...Mariano o igual es Loli... ...con el perisco de Mariano... ...vamos a ver qué es... Isa, José Luis, Fina, José Antonio, Gidai... Bueno, tantísimas personas que estáis ahí, ¿eh? 237 noches. Esto sí que es el clásico, ¿eh? Esto sí que es el clásico. 237 noches contra el muro. 237. Aquí no sabemos... desde <ríe> de, de, de nada que no sea venir a las vías todos, todos los días, todos, y cada uno de los días. Irene, buenas noches Irene luego hablar con Joaquín de lo de lo de Totana? Sí, o de Totana o lo de Larma. Ah, vale, sí, claro. Uh -huh. Vale, Irene dice que ha estado por aquí antes Que ha bajado antes Bueno, saludos a Juan Carlos Juan, Hijo, Juan Carlos Padre, Jorge Por aquí estará tu madre, seguramente sí, Ahí está No, no te he pillado por, por aquí Aquí tenemos a Susana, Antonia, Juane Aquí está Haciendo ojitos a la gente de Periscope. Eh. Ahí, ahí. 237 noches, has coronado, muy buen 237 noches. Sí, esta noche hace fresco desagradable. Y antes estábamos, yo por lo menos estaba asado por la tarde. Quien no conozca a Murcia. Esto eh, es tiempo desértico, ¿no? Es así. calor por la noche. Totalmente. Vamos a saludar a Isa. Isa. Isa, un momento, buenas noches. Saluda a Inma, que la tenemos por aquí. Hola, Inma, buenas noches. ¿Cuándo vas a venir por aquí? Te estamos echando de menos. Eso, eso. Inma, ¿cuándo vienes por aquí? Se te está echando en falta. A ver, mira, hola, Isa. Te está saludando Inma. A ver, mira, para que pueda ver los comentarios. Aquí, oye. Te, te esperamos aquí. Dice que quiere venir pronto. Quiere ir pronto. <risa> aquí te esperamos, dijiste que ibas a venir un viernes para estar viernes y sábado, a ver si es verdad. Que necesitamos personal aquí, que estamos un poco así de aquella manera, bueno. bueno hay que... Pero con mucha ilusión y con muchas ganas y vamos a seguir aquí por supuesto. Sí, eso. eso quiero, dice Ismael. ...muy bien... ...bueno Isma, pues... ...aquí estamos con, con Isa... ...que me gusta verte sonreír... cómo se te pone los ojillos cuando ve a Inma y, y la saluda... claro ...siempre, siempre... ...siempre... ...por supuesto que sí... ...besitos a los niños... ...hasta luego Isa... ...pues Isa que... ...una de las grandes luchadoras aquí en las vías... ...muchísimos años luchando... Y que Inma, pues también, ahora está en, en Alicante, ahora está en Alicante, pero um, también es un, una parte también aquí de la historia viva de esta lucha que lleva casi 30 años, ¿eh? Solo que desde el 2006, ¿eh? Vale, desde el 2006 se concentraba la gente en las vías todos los martes y desde el 12 de septiembre del 2000... 17 del pasado año todos los días, pero que ya se van a cumplir enseguida seis años donde estas concentraciones tenían lugar todos los martes, ¿eh? seis años. O sea que esto no es de hoy, esto no es de ayer, esto es de hace mucho tiempo. Okay. Vamos a compartir, vamos a hacer que esto se sepa. Vamos a ayudar a difundir porque... Al final la gente, somos los medios, durante un tiempo, si recuerdas, nos quisieron censurar, lo lograron durante unos minutos, porque enseguida conectamos en directo en Facebook, otro día retransmitimos en YouTube, cuando no nos dejaban retransmitir en Periscope. Y ahora estamos retransmitiendo en directo en YouTube, en directo en Facebook, ...y en directo en Periscope... ...si no querían que esto fuera visible... ...pues... ...no lo, no, no lo han logrado, ¿eh? ...no lo han logrado, la gente somos los medios... ...y para su pesar Periscope ha considerado... ...que esto pues tiene... ...tantísima repercusión que la cuenta mía... ...la han distinguido como VIP Oro... ¿Por qué? Pues porque hay más de un millón y medio de espectadores, porque esto sí que interesa. Los medios dicen que esto no interesa, pero esto sí que interesa, sí que interesa. Agustín, antes estaba preguntando, creo, que qué era lo que estaba pasando por aquí, ¿no? Y aquí lo que está pasando es que quieren traer el tren de alta velocidad, pero sobre todo el corredor del Mediterráneo, el transporte de mercancías, por superficie, y para eso es, están poniendo un muro que está dejando estos barrios divididos en dos. El, para, para, ...para cruzar el muro... ...quitan varios pasos a nivel... ...ponen esa pasarela... ...que está construida sobre una acequia... ...sobre varias acequias... ...y la gente pues lleva... ...desde el día 12 de septiembre... ...en la calle todos los días... ...en este cruce de calles... ...que ya se conoce... ...ahí en el cartelito... ...en la placa de esa calle... ...de la pared se puede ver... ...plaza del soterramiento... ...así es como la han denominado... ...los propias vecinas... ...de aquí... Y así que se va a luchar todo, todo lo que se pueda. Y esta tarde ha habido ...ha habido en las fiestas de Alama también una reivindicación. Y vamos a preguntarle a Joaquín. Joaquín. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Sí. Joaquín. Hoy, en el día 237 de, de esta lucha, he visto yo. Que ha habido gente y los viaquingos en Alama en la fiesta de los Mayos. A ver, cuéntame. Bueno, pues la fiesta de los Mayos es una fiesta que tiene tiene un contenido muy específico y muy singular que no se da en otras celebraciones del Mayo. Bueno, eh, en Mayo hay unas celebraciones, bueno, que tienen una raíz pagana aunque luego se ha cristianizado. Eh, ...es la llegada de la primavera... ...en fin, todo lo que hay detrás de eso... Eh, ...pero lo de lo de los mayos es una cosa absolutamente distinta... ...y mm, se reproducen unas escenas... ...unas escenas... Eh, ...que son dos días... ...ayer y hoy... ...es el primer fin de semana... ...de, de este mes, de mayo... ...y entonces... Mm, ...esas escenas... ...en este año habían 29... Muchas son de carácter etnológico, costumbrista, otras son de carácter irónico, satírico y otras son de, de, de carácter crítico. Entonces, bueno, pues yo me he dado, me he dado un paseo por, por Olama esta mañana y había bueno, escenas típicas de, la, de cómo se planchaban antes la, eh, la ropa con, con las planchas de carbón, mmm, escenas costumbristas de... de, de ...estar cardando la lana para, para los colchones antiguamente, en fin... ...pero yo ahí pero yo ahí lo que he visto también, además de, sí. de lo costumbrista... ...he visto yo ahí mucho, Había, ha mucho una, soterramiento hay... ya... ...ha habido una que el protagonismo era el soterramiento... ...y que además ha obtenido el primer premio... ...el primer premio en, el, en, el, en la valoración de crítica... Pero ahí el, el premio lo, lo, lo han obtenido, pero ¿se lo han dado o ha pasado como en la, en la San Silvestre de aquí de Murcia, donde recogieron y no le dieron el premio al, al grupo? Hay consistorios y consistorios, y hay alcaldes y alcaldes, eso eso está claro. Y ha quedado, ha quedado por otra parte, de manifiesto también con las alegaciones, el, el aunque sea un, un municipio distinto, en Totana. El consistorio ha aprobado alegaciones en favor de los intereses de los vecinos sobre el trazado del AVE. Y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. No, los vecinos, los ciudadanos, no hemos tenido apoyo ninguno de, nue de nuestro consistorio ni de nuestro alcalde. Mientras que mm, allí eh, ha sido el reverso de la medalla. Bueno, y volviendo al, tema, al otro tema, pues ha sido una... Una reproducción de lo que está ocurriendo aquí. Eh, no, es, no había ningún elemento de creatividad extraño, ¿no? sino que allí estaban pues, los personajes que aquí nos vemos. Estaba Ana, estaba el delegado del gobierno con dos policías, estaba yo, estaba um, un, un, un chaval que era como un. un quería ser un nieto de. ...de alguno de nosotros, en este caso de Ana... Cuando te refieres que estaba, te refieres a que había imágenes, representaciones... ...humanas, ¿no? Que yo además lo, los he visto que tenían como unos carteles... ...con mensajes irónicos, satíricos... Son, son reproducciones... Eh, es, ...es una escena cuyos personajes son... Eh, ...son hechos con, con ropa, como la nuestra, pero a base de... ...de una realización... ...con cartón o con pajas... ...los trajes se rellenan de manera artificial... ...llevan todos todo sus elementos... ...desde los zapatos hasta los pantalones... ...todos los elementos del traje y luego... ...las manos y la cara... ...es hecha con tela... ...y eh, pintada adecuadamente con unos rasgos... ...que muchas veces han sido bastante fidedignos... ...en el caso... ...bueno pues... ...en el caso de, del que se reproducía, quería reproducir mi figura, pues la verdad es que, bueno, pues, las gafas que yo llevo. Aquí podemos ver algunas imágenes. Este vídeo lo ha colgado Pablo en Internet, lo, lo podéis ver en Twitter. De cómo... ...son estas fiestas, los mayos de Alhama de Murcia... ...y donde claro, estas protestas... ...que ya llevan 237 días... ...pues no pasan desapercibidas... ...no pasan desapercibidas eh, en toda la región ¿no?... ...el AVE, el problema de, de que llegue un tren por superficie... ...no es solamente de Murcia... ...es un problema que afecta allá por donde... ...el tren vaya por encima... ...y haya gente Pero viviendo. sí es cierto se puede constatar que ha habido un un movimiento de solidaridad importante porque lo que allí se ha reproducido era algo que favorecía era una interpretación del problema muy en, muy en la línea de, lo, de nuestra forma de, de pensar y de actuar eh, lo que cada personaje tend, hubiera que hubiera dicho pues eh, lo reproducía un, un folio o una tres en el que se reproducía una conversación entre entre el delegado del gobierno por un lado eh, Ana o yo que mm, hacíamos una especie de diálogo en el que se <coughs> las palabras eran escritas luego en este caso ha habido un, ha habido un, un elemento sonoro que han sido, eh, ha sido una de las últimas intervenciones de Ana en, creo que fue en la cadena SER a raíz de, de la... Del, del intento que ha tenido Ana de hablar con el delegado del gobierno y que no no ha sido, no, no ha podido realizarse, el delegado del gobierno ha iludido ese encuentro y entonces eh, al no poder comunicarse con él, ella ha utilizado la, eh, la emisora de la SER en Murcia y le ha dicho lo que no puede, ha podido decirle a la cara, se lo ha dicho a través de la emisora y, y fue un diálogo como todos los de Ana, muy ágil y muy, muy irónico y muy directo y entonces eso estaba permanentemente reproduciéndose eh, y era un elemento distinto. No estaba en ningún otro mayo, eh, había un soporte sonoro que allí sí estaba. Eh, ha, ha sido muy agradable y, y, y demuestra la solidaridad, en este caso, de un grupo de gente de, de Alama, de una peña de. de las que mm, construye estas escenas. Eh, ...a favor de nuestro... ...de nuestra reivindicación... ...y mientras nosotros hemos estado allí... ...la verdad es que hemos sido muy bien... Eh, ...muy bien atendidos... ...se nos ha tratado muy bien... <coughs> ...no solamente por los propios... ...artífices de, de... aquella cena, sino... ...gente que acudía del pueblo... ...y que... ...porque el tema nuestro es conocido... ...y... y ...hemos podido constatar que tenemos el apoyo moral y el apoyo solidario de, de mucha gente de, de Eso, eso te, te quería preguntar, ¿no? Que esto ya después de tantísimos días en la región y en este caso en Alhama... ...es conocido, es notorio esta lucha que se lleva casi ocho meses. Alguna gente me ha dado fe de que han venido... Que, ...por ejemplo participaron en la manifestación del 30 de septiembre y luego algunos hasta ha llegado a disculparse, perdonad que no podemos ir más todos los días, pero eh, si pudiéramos estaríamos, en fin, que ha habido un acto de, de apoyo moral a, a nuestra reivindicación, y a no entender eh, el, el absurdo, la posición absurda, eh, y nada coherente de quienes no gobiernan. Eh, la gente no entiende, porque lo que nosotros estamos pidiendo es coherente, es factible, es... Eh, mmm, Mm, ...es lo más lógico y hasta mm, más cercano a los intereses públicos también... ...porque esta dilapidación de dinero público que se está realizando... ...con esta con, con esta pasarela y una infraestructura que dicen que cuando llegue el soterramiento... ...se va a deshacer, pues esto no cabe en cabeza humana... ...cabe en cabeza de unos gobernantes que están tirando con pólvora del rey... Y, ...y están dilapidando mmm, el dinero público... ...seguro que si fuera una empresa privada... Eh, ...y tuvieran que hacer eh, este gasto... ...tuvieran que hacerse de los fondos... ...de una empresa privada... ...esto no se haría en ningún caso. O se hace y luego se, se nacionaliza... Y, y, la, ...y la pagamos todos... ...si la fórmula ya, ya se está sabe. pasando con las autovías? Ahí está, Joaquín. Bueno, Joaquín, pues... ...vamos a continuar aquí... ...y esto la gente dice que... ...mientras haya muro y pasarela... ...va a estar aquí la gente... ...así que... Eh, ...es algo que... Mmm, ...quienes nos gobiernan... ...no contaban con que est esto iba a suceder... ...y... Mmm, ...ahora mismo ya lo tienen claro... ...pero no son capaces... ...como le decía... ...como le decía Ana hoy... ...en esa grabación al delegado del gobierno... ...rectificar aunque sea última hora, reconocer que no le estáis haciendo bien. Eh, todos podemos equivocarnos, es de humanos equivocarnos, pero lo, lo más inteligente es rectificar. Pues bien, estos no rectifican. Eh, yo personalmente pienso que van a tener que asumir no una rectificación eh, eh, graciosa o voluntaria, Va a ser una rectificación forzada porque yo creo que va a ser aquí la justicia quien va a poner a cada uno en su lugar. Y con pasarela hecha o casi hecha o a falta de poco, eh, esta infraestructura va a quedar paralizada porque mm, yo sigo teniendo fe en la justicia. No tengo fe en la clase gobernante, pero en la justicia todavía tengo fe. Y creo que va a ocurrir mm, a través de... Eh, <coughs> el ámbito territorial de, de justicia a través de la fiscalía o, o de la audiencia nacional o incluso eh, un requerimiento de la Unión Europea porque eh, allí ya estamos demostrando que esta obra es una obra ilegal que se ha troceado eh, que es un ardil eh, ilegal, pero es un ardil que, que utiliza mmm, reiteradamente el gobierno español eh, de una manera caciosa y y tramposa ¿sí? y es, aquí por ejemplo hay una norma hay una norma basada en, en leyes también europeas que dice que una instalación eléctrica o como esta catenaria, que tenga más de tres kilómetros de longitud, necesita una declaración de impacto ambiental entonces, ¿qué hacen? para que no tengan 3, no, hay aquí hay tres kilómetros eh, más de tres kilómetros y medio entonces, lo que hacen la trocean y aparece un trozo de dos y otro de uno y pico. Y entonces, mmm, que es, es la trampa. Pero eso lo hemos demostrado ante Europa y ante. Eh, también el ámbito territorial murciano, la fiscalía. Y eso es una trampa, una ilegalidad que no se puede. no puede ser asumida. Y entonces yo creo que eh, esta infraestructura. Eh, va a tener. va, va a tener. Va, va a ser paralizada o no se va no se va a terminar como lo están haciendo eh, por obligada sentencia judicial o un requerimiento eh, una medida cautelar no, no sé qué no sé cuál va a ser en qué se puede concretar pero necesariamente esto no puede seguir eh, los que creemos en la justicia esperamos que eso se produzca y puede que ocurra en, en fechas no ...no muy lejanas... ...de hecho la Fiscalía dijo... ...se tomó de tiempo hasta el mes de mayo... ...y ya estamos a, ...en la primera quincena de mes... ...a ver si de pronto tenemos noticias... ...de esa denuncia que presentó... ...una vecina y que fue... ...admitida... ...y que como, como comenta se tomaron 30 días... ...vamos a ver no, si... ...sino que se ha abierto diligencias... ...por lo penal... ...diligencias por lo penal... ...eh que es una dimensión porque eh, normalmente el, el, el, el trámite administrativo eh, el contencioso administrativo era lo, eh, lo más normal que se produzca en estos casos pero ha sido ha habido una se, ha, se han abierto diligencias penales y bueno vamos a ver en, en qué queda desde luego estamos llegando a una situación que nosotros no, no hemos propiciado, pero mmm, hemos, no nos queda más remedio dentro de una defensa eh, no violenta y pacífica de nuestros derechos de terminar acudiendo y judicializando una, una obra de este tipo que, eh, que puede tener malas consecuencias. Nosotros no queremos que no llegue el AVE a Murcia lo que no queremos es que llegue en superficie y eso es lo que están haciendo aquí lo evidente no hay más que pasarse por, por la estación lo evidente es que hay unos andenes en superficie con unos con unas vías ya unas de ancho ibérico y otras de ancho internacional para alta velocidad y eso es lo que lo que se puede ver no hay hecha otra obra como están están diciendo es que ya está hecho el hueco no hay Llegan a, a tener la poca, mmm, no sé qué palabra utilizar, no quiero ser insultante, pero llegan a decir que pueden, los vecinos, los ciudadanos pueden venir y ver la obra y que ya se está haciendo la excavación. Es falso, totalmente falso. Lo que pueden ver si vienen es unos andenes en superficie con unas vías de ancho ibérico para los ferrocarriles actuales, las cercanías o los, o los trenes regionales y otras de ancho internacional que son la la el ancho de la alta velocidad y asomando por ahí un tres hilos que es el, el, la vía polivalente para el que admite las dos circulaciones. En resumen, que lo que los vecinos aquí pueden ver es que el tren viene sí o sí en superficie. Todo lo que están haciendo es para que venga en superficie. sería el Pero resumen. con una, una matización creo yo necesaria los vecinos aceptan ...aun siendo el sistema más molesto y más de, ma de mayor impacto... ...el que aquí se ha tenido, mmm, aceptan una, una vía en superficie provisional... ...con los trenes actuales, pero eso no, eran, no, eran in, in, eso no era necesario indefectiblemente, porque... Se podía, haber, se podía haber resuelto como se ha resuelto se, obras que se están haciendo donde, donde se hacen metros por ejemplo en Valencia se hace con tuneladora aquí se podía haber trabajado con tuneladora pero sin tuneladora resulta que de la estación hacia Nondurma se va a hacer sin vía paralela provisional y, se, y, y hay un sistema que permite que se estén haciendo las obras de, de los muros pantalla y a la misma vez estás pasando trenes eso aquí no lo han hecho ¿No lo han hecho? Es decir, que lo que vale de un lado de la estación hacia Nondormas no vale, no vale del otro lado de la estación hacia Beniel. Y además con, un, con, una, con una actitud ofensiva insultante como, como esta que parece surrealista, de un vecino que se queja de que no puede entrar a su casa, ¿cómo voy a entrar a mi casa? Le dice al funcionario de DIF y tiene la desvergüenza de decirle si no puede usted estar de frente, entre de lado. Es que esto es inaudito y pero además es que se, se se vulneran derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda esas personas han tenido que abandonar su casa por una bajo un criterio de obra pública eh, necesaria y de interés general etcétera etcétera cuando hemos visto que es falso ...porque de la estación hacia el Anduermal... ...no se está haciendo así... ...entonces por qué aquí no se ha hecho... ...por ese otro sistema de menos impacto... ...y menos doloso para, para los ciudadanos... ...porque no es querido... ...porque el interés de los ciudadanos... ...no ha sido tenido en cuenta en absoluto. Esto Joaquín, para la gente que nos sigue desde fuera... ...es que se hagan una idea de que... ...están colocando... ...las obras, las están realizando... ...de la manera que les da absolutamente la gana... ...caen en... Numerosas contradicciones, esas contradicciones son pues pasadas, filtradas a la prensa para que la prensa luego incluso a, a toda página, a doble página, pues digamos que las describa, ¿no? más, que, más que las explique. Pero claro, la gente que vive aquí no es la gente que vive lejos, la gente que vive aquí las contradicciones las detecta. Las detecta y las detesta, las dos cosas. La, la hay, gente lo comprende. Hay determinados medios y anteayer era el Día de la Libertad de Prensa eh, y a bombo y, y platillo se difundía esto en los medios de difusión. Hay algunos medios que están falseando la información conscientemente. Parece que las noticias... ...fueran redactadas directamente por ADIF o por Fomento... ...y, y el, el diario no hace nada más que transcribir... ...lo que le dicta el, el, el, el ADIF o el Ministerio de Fomento directamente. Hay páginas, hay páginas, porque yo las he visto... ...que debería poner arriba publicidad... ...porque son reportajes publicitarios institucionales directamente sí, sí, pero con una con unas interpretaciones atrevidas y osadas y un descaro descaradas que no, que no son que no son reales. Así de, con todas se puede afirmar con toda rotundidad. Así es, entonces pues aquí la gente que nos está siguiendo en Periscope, en Facebook, ahora Joaquín, estamos retransmitiendo simultáneamente en Periscope en Facebook y en YouTube. En los tres a la vez. Si no querían que esto se viera, ahora se está viendo en Periscope, en Facebook y en YouTube a la vez. Y la gente comentándolo en los tres sitios a la vez. Y la gente está bien informada gracias a que ve la realidad y escucha la realidad contada por la gente, no contada por los periódicos. Ahí, ahí sí que se está realizando una libertad de expresión lícita lícita y eh, fiel con, la, con lo que está pasando... ...y con lo que sentimos los usuarios directos de, de este desatino. Aquí es la realidad en crudo... ...y que luego ya cada cual la cocine como quiera... ...bueno Joaquín, muchas gracias... ...venga, venga Ana, que Ana está por aquí... ...desde que ha recuperado su estado de salud... ...Ana se nos trae, con la, viene con la banqueta... ...se coloca aquí en un lateral... ...marcháis, venga José... ¿Has hecho también un fotografía? Ah, venga. Luego te la mando y te puedo poner yo un texto. Venga, venga. Venga, José, Marina, hasta luego. Se nos va despidiendo la gente. Dice Pablo que lo llames sin vergüenza. ¿Cómo? Que lo llames sin vergüenza, Pablo. Eso va hecho. A ver, sujetame un momento el micrófono, Dani. Estamos en directo en Murcia, 237 días seguidos. La gente la tenemos más en la parte de atrás, ¿eh? Que sucede que, bueno, pues causa interés los comentarios que estáis escribiendo, mucha gente ya ha marchado y entonces se nos sitúan detrás para leer en la pantalla vuestros comentarios. Ya a estas horas, que son las 10 y 10 pasadas, son las 10 y 10 pasadas, pues mucha gente ha marchado. ¡Ey! Tenemos aquí a uno de los grandes protagonistas, a una de las alegrías de la huerta. Tenemos dos de las alegrías de la huerta, a Sonia y a Swin. ¿Eh? Aquí tenemos a Swin, bueno, si lo, si lo vierais Swin correr, es un espectáculo, es un espectáculo es graciosísimo. ¿Eh? Pues, y Sonia también, que, que siempre está transmitiendo mucha alegría. Mucha alegría. Swin y Sonia son seres pispiretos. Son seres pispiretos. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Aunque sí, porque estamos enfocando a este lado, porque en el otro lado no había gente, entonces cuando. ...se entrevista a alguna persona... ...la gente se tiende a poner detrás... ...para leer, la, para leer los comentarios... Y, ...y luego también se ha ido marchando gente... ...entonces un poco para situar... ...ahí... ...no podías... ...¿con qué? ¿en Periscope? ...vente por aquí Daniel, acompáñame un momento... ...vamos aquí a este grupo... ...que se nos queda... Eh, aquí Alafina, María, Carmen, Nisa, Francisca, eh, vamos a ver. A ver, decidio dónde estás los 400 metros. Espera, Dani, sufete tu momento. Dame el micrófono. Es que hay ver, otro, hay espérate. otro, hay otro sitio. Hacedme calle, un hueco por ahí, ¿no? que dejarse un poquito. Venga, a ver. Hoy. Hoy. ¿Dónde están los 400 metros soterrados? Es que hay otro pueblo en Murcia que se llame Santiago del Mayor. ¿400 metros soterrados? ¿Dónde? Dijo eso Lobemire. Sí, métete en el programa aquí anoche en las 7 y lo dijo así con todos los morros. Bueno, pero hay 400 metros soterrado, ahí para que venga a verlo todo. Bueno, pues oye, pues cuando quiera López Mira, que venga para acá, le esperamos y que lo cuente. López Mira es el presidente de. A ver, repítelo, que no estaba puesto el micrófono. ¿Qué dijo el presidente de la comunidad de la región de Murcia? Dijo que habían 400 metros soterrados. Así con. Y se quedó tan, tan a gusto, porque como no había nadie que le llevara la contra, porque no admitía preguntas, pues ya está. 400 metros sí. Soterrados No dijo 400 metros de pantalla No dijo 400 metros soterrados Que la gente se quejaba Que la gente no sé de qué se quejaba ¿De qué nos quejábamos? Que por qué todas las noches estábamos aquí ¿De qué nos quejábamos? ¿Qué pedíamos? estamos pidiendo soterramiento? Espérate, espérate, pasa Pasa, oh, pasa mira, espérate hey, venga. venga, estupendo Esto es la realidad en directo Muy bien Muchas gracias, hombre. Aquí estamos en medio de la, de, la, de la acera, lógicamente la gente tiene que pasar por donde, por donde tiene que pasar. ¿El qué? Bueno, pero, pero, pero mira, hablando de, de Jumera, que no sé qué es, pero bueno, me lo, me lo, me, me lo puedo imaginar, sí, vos, me lo puedo imaginar. Pero tú imagínate subiendo esta persona por la escalera. Porque, a ver, yo te digo una cosa. ...las personas pues también tienen derecho... ...a hacer con su vida lo que le dé la gana... ...pero por lo menos a cruzar libremente... ...no a, a jugarse la vida... ...por subir una escalera y cruzar al otro lado... ...si una persona se quiere emborrachar... ...o, o lo hace porque ya el alcohol le controla... ...pues oye... ...pero que tenga que cruzar... ...con todos esos escalones... Es, eso, eso, eso, es, ...eso es terrible... ...y luego encima... ...dirán bueno pues como iba borracho que se fastidie... ...porque es muy fácil criminalizar a la gente aprovechar de una situación de debilidad de una persona para, para culparla de la desgracia que le, haya, que le haya pasado y aquí todas las personas, ebrias y sobrias, tienen derecho a poder cruzar la calle, pues como ha hecho con esta calle, que ha pasado por el Paso de Cebra y ya está. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Pues muy mal, eso está muy mal. ¿Qué quieres que te diga? No, porque digo, qué te parece que la gente esté ebria o sobria debería cruzar la calle en lugar de la pasarela? Claro, tienes que pasar por la calle, no por la pasalera, porque es un disparate lo que han hecho ahí. un Disparate de esas escaleras para la gente mayor y para la gente joven y para las silletas y para los colegios y para todo. Eso está muy mal. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que aguantar. No, bueno, todos los días aquí. Todos los días aquí. Todos los días dando la vida. Día. Dando guerra. Y ya está. A ver si esto se arregla o no se arregla. Si no, pues estaremos aquí. Bueno, aquí y cada día, mira, vamos a verlo para que lo puedas ver tú ves también aquí todos los días, tenemos apoyo de la gente cada vez de, de más sitio, mira ahora mismo estamos en Periscope, estamos en Periscope, también se puede ver en Facebook, aquí estamos en directo en Facebook, hay 10 comentarios. María José, sí, pues a ver, que, que alguien nos eche un cable, mira a ver si Mari Carmen, por ejemplo, puede sujetar el, ¿Eh? no, no, así, si sí, se ve bien. Mira, estamos mostrando los comentarios, que estáis ahí conectados en Facebook, conectados en Youtube, conectados en Periscope. Os estamos enseñando. Vamos a ver. Vale, Carmen, ¿puedes ocuparte un momentito también de la cámara? ¿Eh? ¿Sí? ¿Mientras no se caiga? ...y que se nos vea bien aquí... ...Fina... ...¿qué? ...aquí quieres que te diga... ...aquí aguantando, noche tras noche... ...aquí... ...ya por lo menos no hace frío... ...no, ya da buena temperatura y da gusto de estar... ...aquí a la gente que nos está viendo y que cada día... ...como esto cada vez se ve... ...en más lugares... ...ahora se ve en Youtube, se ve en Facebook, se ve en Periscope... Sí, sí. ...y lo ve más gente a toda la gente que esto lo ve y que hoy a lo mejor ha descubierto por primera vez y que se entera hoy que llevamos 237 días, ¿qué le dirías? No, yo no le diría que, no, que esto no tiene arreglo de ninguna manera y que esto estamos ya más que aburridos en, en el aspecto este. Noche tras noche esto no lo vemos. Luego nos dicen por las noticias de que está ya todo hecho, que de que nos quejamos, condenado. Pues Pero es curioso porque... Tú aquí ahora mismo, esto lo estás diciendo como si estuviera resignada, pero tú estás aquí todas las noches. Ah, todas las noches, yo hasta el último momento estaré todas las noches. Es decir, que si hay gente en Murcia que no, siente alguna resignación, que no. se la traiga a las vías, la resignación. Ah, no, y yo que lo, venga y para y acá con la resignación. No, que yo noche tras noche, que puedo conseguir algo, pero si no, no me va a quedar la queja que no he luchado por lo que quiero, que dejen el paso. Y Luego, yo insisto, ¿eh? la labor educativa que tú estás haciendo para tu familia, porque se educa con el ejemplo. Y tu hija, tus, nietas los tus nietos. Los días que se Yo, como no tengo una. Bueno, no tengo gente pequeña para tener. Pues vengo todas las noches, ellas vienen pues cuando pueden. Y hasta otra. Ya. Una de las grandes. Pues es que eres una de las grandes de las vías, Fina. Eres una de las grandes. Una de las que estoy aguantando desde, Aquí, se... desde sí. septiembre, noche, tras noche. Ahí. Sí, sí, sí. Pero en fin. Y luego liderando ahí el clan familiar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Sí. Que ahí tu familia tiene que estar bien orgullosa de... De su abuela, su tía, pues su... Sí, pues ¿eh? sí, sí, es verdad. Oye, ¿y Rafaela dónde está? Porque como no viene Claudia, ni viene porque la, la, la cría tiene que hacer deberes, tiene... Claudia es la nieta y Rafaela la, la hermana. Hermana mía, sí. Pues entonces si no viene mi hija, ni viene mi nieta, pues ella no puede venir. Después no puede venir sola. Ah. Porque viven viven juntas? ¿sí? Cerca. No, sí, vive como mi hermana aquí y como mi hija en el bloque, poco más allá de enfrente, sí, pero vive muy muy cerca. Ajá. ¿Dónde vive? Ahí en qué... no, el Progreso. Ahí en el Progreso. Sí. Por eso que yo siempre cuando las he visto las he las visto juntas, digo yo, sí, bueno, igual sí, es posible. Les, cuando ve a Rafaela porque está Claudia. Ahí está, O sí, está sí. Angelita. Si no, no, no viene ella. Porque Enrique y María Dolores ya van. Sí. ...vienen cuando ellos pueden... ...pero vienen la parte ...bueno pues, una, una familia entera... ...que luego, esto también será recordado... ...durante años, eh... Sí, pues sí, pues sí, pues sí, por eso. ...en vez de estar recordando... ...que si sí, uno estaba delante de la televisión... ...no, no, no, no luchando no, no. por su ciudad... Noche, ...por noche a, tras noche... A luchar por lo que queremos, y ya está... ...que los políticos no no ...hacen caso... ...pues vamos a hacer, no, Carmina? ...y oye, Fina, esa, esa sonrisa que tiene... ...la ha heredado toda tu familia, eh... No, en serio, que... No, pero... Sí, ¿no? no, le, le gusta hablar, pero le... Pero no, que que no, te... no, no, al final le gusta hablar, pero... No, pero Carmina, al final le gusta hablar, pero no le gusta ser la portavoz. No, si sí, yo la no, tengo conocida no, ya. No, no, la tengo conocida, pero de vez en cuando, pues le hacemos que, es... que porte un poquito la voz también. Pero ahí quieren saber que porta más la voz que yo y le gusta. Sí, sí. Pero, pero también hay tiempo para espacio para todos ¿eh? Pero vamos, que aquí más que nada es no, eh, Que esa sonrisa se puede reconocer en toda la familia ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Eh? Intento que transmitirla No no la quite <risa> no. Yo creo que no, que ya ahora mis setenta y tantos años No creo que me la quite ya no, no, no, no, ¿no te pues, Gloria, que me voy con Gloria Venga, vuelve Muy bien, venga, sección? espera a ver, vamos a ver, espera, espera, a ver Bueno, mira, ella pasa por atrás de la cámara, perfecto, eh Dice que no, pero ella sabe, eh, mediática, eh, mediática Isa, ¿qué? ¿Estabas ya también? Sí, sí, nos vamos ya, porque ya, si no llegamos, nos cierran la puerta Venga, Isa, ya no va. ha dicho el Benavé ¿Cómo se le corta el rabo a los perros? Ah, pero eso es verdad. Tengo que explicarlo. Que hay, hay ah, gente pues explícale, que no, no, no, no. explícale, cómo el señor Bernabé le corta el rabo a los perros. Que... ¿Y si él no sabe cortarse, lo que venga aquí que le vamos a cortar el rabo al perro? Pero Al final esa normativa la, la, la aprobaron. Es que él dice que por higiene, pues por higiene que venga aquí que a los perros le vamos a cortar el rabo. Y también porque pues eran menos violentos o no, o no sé qué decía también. ¿no? Porque se le acacha las orejas. Bueno, eso causó hace hace ya tiempo causó cierto escándalo en internet. Eh, unas palabras que, que, que tuvo el que ahora es delegado del gobierno sobre que había que cortarle el rabo a los perros, no sé si por higiene, como dice, como dice ella, porque fueran menos violentos bueno, eh, pero no estoy yo tanto en la, las orejas comenta por aquí, y hubo bastante bastante escándalo ¿no? pues por, por, sobre todo por, por los colectivos de, de, de defensa de los derechos de los animales, ¿no? pero claro, imagínate si a esta persona no le importa los seres humanos, le van a importar los demás tipos de animales, <risa> pues, pues tampoco, pues tampoco. Y aquí pues tenemos a Isa que noche tras noche nos lo recuerda, ¿no? A ver si ya el delegado sabe, nos comenta cómo, cómo va a hacer eso. Bueno, pues estamos en las 237 siete noche seguida, ducentésima trigésima, séptima de protesta. La gente ya ha marchado, el tráfico está abierto, eh, la, la calle está abierta, está figurado. Buenas. Marisol la gente ya está marchando y yo también voy a recoger aquí tenemos todavía, nos queda la Carmen en fin, hay unas cuantas personas pero ya poquitas vamos a ir enseguida recogiendo a ver, pásame ahí vemos cómo pues la realidad diaria, mira, esto es un, forma parte de la realidad diaria. Hay ¿eh? más de 90 trenes pasan en, en este paso a nivel y los coches, los peatones, tienen que esperar a su paso. Durante el día, pues muchísimas personas se agolpan esperando, se tragan todo el humo de los tubos de escape de los coches, que es una de las quejas principales que hay. En ocasiones como en esta, pues relativamente rápido el... Bueno, ya os digo yo que es asqueroso, ¿eh? eh uf. A ver si me alejo un poco. Pues esto, pues yo he aquí unos segundos, imagínate la gente que esté esperando el paso a nivel. <risa> la gente que esté esperando el paso a nivel cada mañana o, o cuando le, le toque, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la hora punta laboral, en, en la hora de las de entrada a los colegios, al instituto que está ahí enfrente, al otro lado, ¿eh? o sea, eh, donde acaban estos hierros comienza el instituto, justo al otro lado del muro, es decir, están las vías, el muro y el instituto Mareno Vaquero, y a la, a la hora de la entrada y de la salida pues cuando bajan las barreras pues aquí se agolpa a la gente y se tragan todo el humo de los tubos, de los tubos de escape. Y esto ahora resulta que lleva años de lucha y resulta que va a ser el mal menor. Porque lo peor es que van a poner un muro. O sea, que lo van a acabar de poner, porque ya lo están poniendo. Bueno, pues aquí seguiremos luchando, seguirá la gente luchando. Nosotros lo seguiremos mostrando, tú lo seguirás compartiendo, porque todos somos los medios. Hasta mañana, Carmen, sin tema. La gente somos los medios, ¿eh? la gente somos los medios. Y esto hay que compartirlo, 237 días. Mira, si me, si me preguntas, ¿cómo ha quedado el clásico? Pues, pues no tengo ni idea de cómo ha quedado el Real Madrid, Barcelona o nada. Aquí sabemos que no queremos muro y, y que vamos a estar aquí todos los días. Todos los días, en realidad, tú imagínate dentro de unos años, ¿no? De Que te pregunte tu nieto, tu nieta, o un familiar, un vecino, un, un niño o una niña te pregunte, oye, y... y y, el, y en la España de principios de siglo, cuando había tanta pobreza, tú estabas triste y tú dices, qué va, yo estaba muy contento, yo estaba celebrando el Gold de Iniesta, yo estaba celebrando los tours de Francia, yo estaba celebrando los, los Roland Garros de, de, de Nadal, o sea, te imaginas decirle eso. Estaba celebrando las ligas y las copas y las Eurocopas y, y puñetas. ¿eh? ¿Te imaginas? Decirle eso a un niño, a una niña. Se te cae la cara de vergüenza. Que a ver, que es compatible. ¿eh? Es compatible. Se puede estar viendo algo de deporte, pero luego hay que estar en la realidad, no en la realidad fake, no en la realidad falsa. ¿eh? Twitter se puede ver, se puede ver y, y leer muchos comentarios en, al programa de, de televisión de me ¿Habéis alegrado el día? ¿Me dais la felicidad? No sé qué. Madre mía, ¿pero qué me estás contando? ¿Te da la felicidad un programa de televisión? Pues eso es para preocuparse, eso es para preocuparse. Bueno, nos vamos a marchar, ¿eh? Nos vamos a marchar y mañana 238 días. Comparte, en, no, hoy nos despedimos con este cartel. No es un muro, no es un obstáculo, es una pantalla de metaquilado Se ríen de los murcianos y de las murcianas. Ni muros ni pasarela. Soterramiento ya, no al muro de Murcia. Pues queda claro. Un, un abrazo a toda la gente que estáis ahora en directo. A José Enrique, Marcos, Carmen, José Luis, Maribel, Joao, Irene, José Antonio, Quique... Y tantísimas personas más que estéis en directo. A la gente que esté viendo esto también en repetición porque esto es una serie que sabemos el final que es que no habrá muro habrá soterramiento lo que no sabemos es cuántas temporadas cuántas temporadas se van a realizar, ni cuántos capítulos sabemos que de momento ya llevamos 237 capítulos diarios, diarios durante seis años fueron eran semanales desde 2012, ojo eh y no sabemos cuántos quedan. Nos vemos mañana. Y compartimos todo el día. Porque Murcia no se parte. Murcia se comparte. Una abrazada, tutón. Un abrazo. Hasta mañana. Fins de